Tienen que reiniciar nada más e ingresar de nuevo. no se puede, sigue colgado el sistema. Esto es general, ¿no? Sale ahí, la conexión de red se ha perdido. Cuando está a punto ya de, de finalizar, ya sale un mensaje en rojo. Ya. La todos para todos, ¿no? La conexión de red se ha perdido, dice. Sí, sí, sí. Uy. Es para todos, en general creo, ¿eh, compañeros. General, creo en general es, de sí, todos para... ha salido, de todos, de todos. De todos, sí, sí. Doctor, no, hay no, un ya. mensaje grande. Se eso, ha perdido la... que... eso de ¿eh? no manera que... no se hacía media hora. Doctor, se cerró el se sistema. Decía, ¿no? Doctor. Amplíanos media hora más, si se mejora ya ahí lo culminamos, 15 minutos, de repente se devuelve la... ¡Profesor, se ha colgado! el tiempo, profesor! Normal, el sistema está corriendo, normal. Esto, por la hora, por la hora tenemos no, que enviar. no, no corre. No podemos volver eh, a no. ingresar al sistema, doctor, los que hemos salido. ¿Alguien sabe ¿Puedo? qué pasa? Se ¿Te termina, ¿Te eh, falta, Faltan 10 eh, minutos, pero la hora está corriendo, pero el sistema ya se ha colgado. Eh. Pero sí, si el minuto ¿El está corriendo. No ¿no? Ha pero sale. El tiempo y ven que reiniciar nada más, señores, porque es, yo estoy viendo acá la, la, la plataforma de los docentes que están evaluando y no hay ningún problema ahorita. Yo estoy acá viendo el, el WhatsApp de los docentes de la no, universidad no, y no hay pero ningún no, problema. Nos, nos nosotros le estamos diciendo que podemos sí, reiniciar ningún, y no profesor. podemos volver a ingresar. El doctor, no carga. Pero ya, insistan, insistan. Profesor, pero está pasando el tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Estamos sí, intentando de y no se puede ingresar. No se este puede general. insistir. Estamos intentando Pastor, y no nada. No abre. Un voto. Tome un voto. El problema es el Ya tenemos que tomar su alma, profesor. Qué bárbaro. El sistema está normal. Voy a cambiar de universidad. Esto no puede ser. El sistema está normal, doctor. No se preocupe. A veces el sistema está. Ay, Tú no sabes. Compañeros. no Eh. Doctor, por tu culpa por tu culpa por tu culpa se cierra ya se cierra el compañero te ¿eh? doctor sale como no disponible el servicio es, ese compañero el que pondrá indeseable cómo se va, es el, va el, a el ir por todos esos comentarios debes callar todos para ti solo compañero si tu sistema está bien por tu culpa medias caldo nos va a calificar el doctor bajo ah si a todos a todos se ha caído el sistema disculpen he compartido la foto por WhatsApp me yo no califico, servicio... señores. Yo no califico, le califico es el sistema. Yo no califico. Profesor, pero usted tome en cuenta, por, por favor, el servicio dice servicio no disponible. Y ahí toma una foto y le estoy mandando en el WhatsApp. A todos se los sacaría el sistema. A todos. Señora, acá pero, yo estoy en, la, en el WhatsApp profesor, de la respecto... universidad. Y nadie, que usted palabra, y, bien, y nadie tiene problemas. Acá estoy en la universidad y nadie tiene problemas, señores. Pero no, no, no, no, parece que usted no, no en la, la plataforma Ingresa a la plataforma a ver si es que se soluciona. Doctor, de repente no problema disculpa, de los docentes, es el problema disculpa, de los alumnos. No de la problema, plataforma no los alumnos, doctor. Todos estamos Todos los alumnos no estamos locos para decir. Chicos, un ratito, chicos, chicos, un ratito. Doctor, todos estamos mandando al grupo que no hay sistema, entonces es imposible que usted diga que es normal porque si usted revisa el WhatsApp del grupo, todos estamos mandando el mismo problema. Entonces, si algunos tienen la suerte de que su sistema esté normal, pues bien, felicitaciones, pero los demás no y son diferentes capturas, diferentes fotos que indican lo mismo. Entonces, no, es, es, o sea, es raro que usted diga, no, lo demás está bien. O sea, no, no no hay lógica en eso, doctor. Mira, es que yo estoy acá comunicándome con, la, con el WhatsApp de los docentes que están, que están evaluando ahorita. Y hasta doctor. ahorita no veo ninguna queja. Me ya, comprende. pero, doctor. Por eso es, que yo, sigan... por eso es que yo pero le estoy diciendo eso. Si ustedes tienen esa por eso siempre le he dicho, un examen de 10 minutos. No lo van a hacer en 40, 50 minutos, pues, señores. Son 10 minutos. Y eso que yo no le pongo preguntas difíciles. Ya, si yo le pusiera doctor, para que me hagan ensayo, para que Bueno, son 10 minutos pero para doctor, usted no Profesor, ya hemos terminado todo, el examen. Queremos mandar. No se puede mandar. No Ese se... es el problema. Ya hemos terminado el examen. Hemos Queremos enviar ya. y no se, enviar. no se puede enviar. No se puede enviar. Servicio no disponible, sale Entienda, profesor. El, el, el tiempo está ¿Qué? bien. Ya hemos terminado el examen. Queremos a ver, a ver, a, ver. a ver. Tómele foto y envíense usted a soporte técnico. Yo, acá, yo. No, profesor, usted es el, el, el, el responsable del el aula. ¿Me entiende? No, profesor, usted es el responsable del aula. Está bien, señor. Yo soy el responsable del aula. No veo soporte técnico, díganme. No, profesor, Todo usted, usted es el responsable. Imagínense que estamos ya. en un examen Escúcheme. presencial. Escúcheme. Y usted Escúcheme es el responsable señores. del aula. Señores? Escúcheme, por favor, escúcheme, por favor, el parcial anterior fue igual, manden ustedes su reporte con su, con su captura a, a soporte, soporte ya medicará, tómele un nuevo examen y yo le tomo un nuevo examen, ¿qué, qué, qué, qué es lo que corresponde? Yo no sé por qué se hacen problemas, manden ustedes su captura a soporte técnico, ¿entienden o no? pero doctor doctor el ¿Cómo? sistema se ha cerrado sí, automáticamente pero, en el caso mío le, no puedo tomar captura está cerrado el sistema pero le digo tomen tomen captura tomen foto de eso y envíenlo por favor Doctor, disculpe, en este caso, la vez pasé, soporte técnico dijo ya hay comenzó con el, con el docente. ¿Por eh, eso le digo? Le ¿Por qué? Porque, a ver, escúcheme, porque soporte técnico me dijo, eh, doctora, vea usted el programa. Porque soporte el técnico se comunicó conmigo al día siguiente y me dijo, doctor, hay este problema, vea usted si programa o toma el mismo examen. Y yo le tomé el mismo examen, pero si ahora... Hay otras ya, yo también tengo mi sábado y domingo, también tengo que hacer cosas, ¿no? Ya yo le, le tomaré un examen a la hora que ya yo tenga el tiempo disponible. Doctor, disculpe, a la hora que está ha colgado el sistema, las preguntas que nosotros hemos marcado, ¿el sistema lo va, lo va a corregir? Lo va a corregir, señor. El, la vez pasada me dijeron, no, que todo... es así, está bien. Y cuando... Ya si es así, está bien, doctor. Porque el sistema lo va a coger, ¿me entiende? La, la vez pasada también me dijeron, en el parcial pasado, no, doctor, la mayoría no ha entrado. Y cuando veo, ¿cuánto habían aprobado? Todos. Y solamente había seis, siete, nada más, que, que, que supuestamente mandaron su prueba y no habían ingresado al sistema. ¿Me entienden? No, bueno, en eso, no, eso, lo, eso lo va a procesar. De nuevo no. estamos ingresando, pero sigue saliendo servicio no disponible, ¿no? De nuevo intentamos, pero se habrá grabado, se supone, pues, lo que hemos foto, por favor, tómenle foto. Háganlo que hicieron una semana pasada, parcial anterior. Profesor, si un no correíto y ya, ya, me, y ya me, porque. A ver. Profesor, disculpe, mire, a la, a la diferencia del parcial anterior, eh, se podía tomar foto a las respuestas, a las preguntas. En esta ocasión se ha cerrado el sistema y sale un mensaje y no se puede tomar foto a las respuestas que se planteaban a las preguntas. Me dejo entender. Entonces es diferente, profesor. Acá el sistema se ha caído totalmente y no se puede tomar foto Compañero. Para, al resultado, profesor. Compañero. ¿Ah? Yo creo que por gusto estamos haciendo un problema y, y también eh, le estamos haciendo un cargamontón al doctor. Lo que debemos hacer es enviar la captura de pantalla al soporte técnico para que ellos puedan evaluar y así mismo ¿no? nos, nos dé un plazo o programen un nuevo examen. Porque no estamos dando ninguna solución ahora. Lógico. Porque... Yo, ¿Qué solución le voy a dar no en este momento a dar. yo? A ver. Yo no lo voy docente a dar ya tiene conocimiento. Suficiente con eso. No se hagan problemas. Claro, ah, como yo, la mayor no parte... Claro, yo no sé por qué se hacen problema. Si, si no ingresa, no ingresa, pues ya se le, se le, se le volverá a evaluar. Yo, yo no, la verdad yo no, yo no comprendo. Eso sí, Buenas noches. envíen el número al, al, a la plataforma, ¿no? Para enviar el número de soporte técnico, para enviar todos, ¿no? Y así mismo claro. para que tenga conocimiento. Si ahora mismo terminado el examen se lo pueden enviar, se lo envían y no hay ningún problema. Ya soporte técnico número? mañana me enviará un mensaje. ¿Qué número? ¿Qué número? A ver, mañana soporte técnico me, me enviará un mensaje y ya yo, ya yo me comunicaré con la delgada y veré cuándo le tomo el, el, el parcial. Doctor, debe ser por el número de participantes. En, en todas las plataformas no hemos tenido problemas, sino como aquí tiene cantidad de participantes... Debe ser es eso motivo. seguramente. Eso debe ser. Debe ser el, el eso. El número, compañero, número de soporte técnico. Es la hora. El compañero que estaba diciendo que enviamos el soporte técnico, por favor, que nos proporcione el número. La vez pasada ya la delegada mandó el número, compañeros. Revisen su WhatsApp. Soporte técnico no hace Mándalo, compañeras. Si tú lo tienes, dilo el Pero número de yo... una vez para que se te va a revisar el WhatsApp. A ver, acá tengo un número. Caramba. 983. hola <risa> <risa> <risa> <risa> El número, por favor. alguien. Ya todo se ha caído. A todo se ha caído. El sí, pero yo sé que van a ser terminados 20 preguntas, pero no, no lo conseguí enviar. Ah, tratado de ingresar, reiniciado. ¡Vamos a eh? sí, bueno. sí. Hay que medir y toman hay que enviar todas estas capturas al grupo para enviar los soportes técnicos. ¿Ya? Doctor, okay, buenas noches, ya. doctor. Se ha colgado todo ¿Ya? mi sistema, doctor. Ya, está solucionando el, ya, el es. profe. Está conversando. Paciencia ya oh chama que ya que está para visualizar con los todito. ya paciencia paciencia yo tengo mi lacto y ahí es un problema esa vez. tiene la última palabra hay responsable el docente respeto sí sí sí tiene razón pero él pero él tiene la palabra de decir que se te vuelva a tomar el examen o qué se hace el doctor tiene ojalá porque ya, esa contestaba, pues, pero no es para que. Le si hubiese, hubiese hecho el doctor, hubiese, hecho, hubiese tomado este, 35 o 40 en una hora y los otros 40 en otra hora para que el sistema no se colapse. Pues, porque... Claro, es que, también muchas preguntas. 10, no más, 20 preguntas, ha o sea, dejado es todas esas 10 preguntas el doctor esa 20. Sí, muchas preguntas, son 10 nomás para que no se cargue tanto el sistema. ¿En serio, muchas preguntas. Ayer también era 10 y igual se colgó en otro curso. Y la primera pregunta valían 2. <risa> compañero, dígame, el doctor va a dar la respuesta ahora, ¿no? Eh, el doctor sí. está conversando ahora, no, no, no, no hay no, respuestas no. para ver si no, vale no. el examen ah, no. o no vale. Ah, ya, ya, compañero. Lo hay que esperar ya, eso, si sí, el examen sí, se va a considerar. Hugo, ¿el número que está en el chat ese es el número de soporte técnico? Eh, sí, Dalí sí. Rojas, Arica, sí. Que me ha ido la señal. Dale, no me deja ordenar, no me deja enviar. Uh -huh. Ya, un ratito, por favor. Compañero, pero el soporte técnico no va a atender esta hora, pero atiende, tiene horario de atención. Ya, sí, ¿no? tranquilo, no mañana, mañana. Se... Ya esto Eso se soluciona, tu... el doctor va a tener que... Claro. Pedir que el nuevo examen vamos a dar, no se preocupe. Lo mismo que con con otro docente. Ojalá, compañero. Ojalá, compañerito. che todo. Compañero Beina ¿Quién qué mala. Sí, pues, lo compañeros, les he compartido tomar. ahí el número de soporte sí, técnico de todas maneras envíenlo y ya mañana lo verán, pero igual yo la vez pasada no dio respuesta en ningún momento soporte técnico simplemente me imagino que el doc doctor con, eh, hará unas las coordinaciones y ya no darán solución, así es que no tranquilos manden mande de todas maneras señores. todos a ese número para a ver, que a ver un momentito a ver, a ver, por favor, quiero que me escuche en el, en el primer parcial de la primera unidad, hay alumnos que no llegaron a ingresar. Esos alumnos enviaron su reporte a Soporte Técnico. Exacto. Y Soporte Técnico me manda un mensaje a las seis de la mañana, me llama por teléfono, en el cual yo tengo que estar descansando, porque también tengo derecho. ¿Ya? ¿Para qué? Para que yo los, los vuelva a evaluar nuevamente. Sí, sí, sí. ¿O no fue así? Sí, doctor. Sí, doctora, ya, entonces, yo no sé por qué usted hace de un de un vasito de agua quieren ahogarse. Si no, si la plataforma no, no está habilitada, pues, te mandará soporte y soporte. Doctor, evalúelo y no hay ningún problema. Yo no sé por qué sí. se hace el problema ustedes. Y ya doctor, lo que están evaluados, ya le pondré sus notas que están ahí. No hay ningún problema, señores. Doctor, ¿verdad? pero usted desde un principio... Doctor, haber... se activó, <risa> doctor, se activó, se activó. Ya ves, ya se activó. <risa> Pero, doctor, Pero ya doctor, doctor, se pasó nada. Pues. No, nada, doctor, no, no doctor. Se activa, nada. Ahora, escúcheme Yo no puedo abrir el sistema ¿Me entiende? Porque sí, yo doctor. no tengo autorización Si yo doctor, tuviera autorización Yo abro el sistema Yo doctor, no puedo Doctor, sí. doctor disculpa, yo creo lo único que usted tiene que tarde, decir tarde, Doctor, es, compañeros más tarde del examen Es, es, es mala señal Porque doctor. la señal está más cargada Doctor, lo único que usted tiene que decir ahora, tomar la decisión, usted, nadie más, decir si nos vuelve a tomar el examen o no. Entonces, es obvio que usted tiene que volvernos a tomar el examen pues otro día, ¿no? Así de sencillo, doctor, se soluciona todo el pues problema. A mí me sale el servicio no disponible, después de haber A terminado. todos, compañera, eso ya, eso ya no se va a arreglar. Y ya volvió entonces, tiene la señora, que tomar la decisión ¿sí? de decir a la señora. Si se vuelve a tomar el examen, usted lo pide a la universidad y listo, asunto, asunto arreglado. Ya yo tengo que disponer de tiempo doctor, señor. señores chicos chicos compañeros por favor. regreso sí. pero la señal igual a se ver. desaparece a ver, por favor por favor me escuchan sí doctor sí ya. a ver señores yo pongo el día yo pongo la hora señores porque yo no yo también tengo que así como ustedes tienen que hacer cosas también tengo tengo mi trabajo ¿Ya? Y yo voy a estar supeditado a lo que me diga y al, super, y al tiempo que yo tenga libre, porque yo también tengo que hacer. Y si Así. yo le digo el día sábado a las 11 de la noche, a las 11 de la noche se evaluará, porque ese Así. es el, el que tengo yo libre. ¿Me entienden? Usted también tiene que ponerse en mi condición mía, no en la condición de, de ustedes de alumno. Yo sé que usted tiene todo el derecho, pero no es mi culpa, señores. Es culpa sí, de la plataforma, del sistema, doctor. no es mi culpa, sino que usted prácticamente en forma. Eh, autoritaria, obligatoria, usted tiene, doctor, que hacer esto. No, no es así, señores. Somos profesionales y para eso hay palabras para expresarse. O yo ah, le estoy le faltando doctor. el respeto a ustedes acá. No, doctor. Yo no le estoy faltando el respeto, le estoy hablando con pausado. ¿No? Pero ya, ya, ustedes a veces, ya, está bien. Está Ustedes son doctor, alumnos, ustedes que que están, sistema, pero... usted, eh, están pagando para no, estudiar, pero eh, hay eh, que tratarse, eh, eh. hay que tratar con respeto, doctor, señores. Que es no si es así, ¿no? tiene que solucionarlo todo. No, no es así, señores. ¿Ya? No es así, por no. favor. ¿Sí, sí, doctor, tiene usted razón, doctor. Por favor, ¿ya ha pasado esta situación con otro docente también y en eh, otro curso? Simplemente se ha dado el examen en, el siguiente, en la siguiente clase, es decir, como usted nos toca los viernes, el siguiente viernes se da el examen. A pedido del docente, eh, pide a la universidad y le habilita claro. el, el examen. Por eso sí. te digo, Condor, y ¿entonces, entonces, ¿qué problema se hace? Pero, mire, sí, acá yo dice, no lo entiendo, el, el, el, en verdad, yo no lo entiendo. Disculpen en si se a pero por yo no sé qué problema se Ya, doctor, doctor? está Ya, ya, mucha. Con 11 y 29, y aquí dice que el examen se cierra 23 y 30, 11 y 30. Y ya está, está? cerrado el examen ya. Y se ha cerrado antes. Ya el examen. Se ha cerrado antes. el examen por favor. Chicos, chicos, tranquilos. Ya el doctor va a pedir a la universidad que se vuelva a tomar el examen en la próxima clase día viernes. Ah, tome asistencia, no más. Doctor, tome una más asistencia. <risa> el, que del docente el, el que dirige el docente, la clase. Por favor, Pero no, si no lo dejan, dejan hablar. Punto, claro. ya, cállense todos, por favor. Pero, eh, compañeros, eh, compañeros, es importante enviar al soporte técnico y eso va a ser el respaldo del docente. Ya, cállense todos, cállense <risa> todos. Por favor, callarse. <risa> Doctor, pasa lista. ¡Ay, Arce! Ya, cuídate mucho, cuídate mucho. Toma esa sintonía, ¿ya? Tu audio. Ya, cuídate doctor, cuídate, doctor, silencio los micros. Amigo, nadie no, quiere escuchar tu música. Voy a ver a todos, nos votó el sistema. Bueno, plataforma. Está libre el puntaje. A ver, Aguilar Cárdenas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Aiquipa. Presente, doctor. Buenas noches. Ambrosio. Ambrosio. Bueno, le pondré sin audio, falta, pues, señores. Gracias, Claudio. Doctor. Profesor Arapa. cerró todo. Ya. Arapa. Presente. Arteaga. Arteada. ¿Cómo dice Mayra? ¿Sí? Silencio, no truquen. Ayón. Ayón. Aillón. falta. Blanco Muñoz. Calderón Collado. Presente, doctor. Calderón. Calderón Peche. Presente, profesor. Campodónico. Presente, doctor. Cansaya. Presente, doctor. Cárdenas. Presente, doctor. Mm. Doctor, yo salió la nota. Ah, ya, fuerte, entonces, fuerte, digo, Hola. entonces ya usted también. Presente Sánchez. Pasa, doctor? Presente, doctor. Salió la nota. ¿verdad? Presente, doctor. callar? Castro Flores. Presente. Uno. Uno. Cuno. Cuno. No ha venido Cuno. Centurión. Presente, doctor. Buenas noches, presente. Cermeño. Condori Cacha. Condori Cacha, ingeniero sí, presente, doctor. Chambi. No, presente, doctor. Condori Chambi Hugo. Coronel. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Corrales. Corrales. Cruzado. Cuba Escalante. Díaz Calderón. Presente, Díaz Calderón, doctor. Buenas noches. Díaz Durán. Presente, doctor. Buenas noches. Díaz Ríos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Estofanero. Presente, doctor. Buenas noches. Faustino. Presente, doctor. Fer Fernández Carrasco no viene. Flores Perca. Flores Perca, presente, doctor. González Zúñiga. Holguín. Presente, doctor. González Zúñiga. Holguín Guayani Guayani Wilcahuamán, Presente, doctor Wilcawamán, Laupa Laupa Pérez Lau Pérez. Loaiza Farfán. Doctor, presente, Loaiza Farfán Rudy. López Cari. Presente, Elmer López, doctor. Mamani. Mamani Martí Corena. Presente, doctor. Medina Caldúa. Presente, doctor. Mejía Loaiza, ¡María! presente doctor, presente. Mera Pinto, presente doctor. Miranda. Mogrovejo, Flores. Alfredo, presente doctor, buenas noches. Buenas noches. Ángel Benito. Buenas noches, doctor presente. Miguel Ángel. Presente, doctor, buenas noches. Morán Mendoza. Presente, doctor, buenas noches, profesora Ayón, Me votó el Muñoz sistema. Muñoz Cenice. Presente, doctor. Muñoz Cenice, buenas noches. Navarro Gón. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Neira Sánchez. Presente, doctor. Obregón. Presente, doctor.